Le maestra Rocío naveja presidenta del OCL, que nos aceptó esta pequeña conversación con el Semanario Gaudium de la Arquidiócesis de León. ¿Qué tal, maestra? Gracias. Un placer y sobre todo con la Arquidiócesis, que es un honor y que eh, reconozco toda su labor humana, la labor altruista que están haciendo, además de espiritual. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a empezar... Este, ...a meses de haber iniciado su gestión como presidenta del OCL. Del OCL. ¿Qué retos ha encontrado usted ahora al encontrarse formalmente al frente de este organismo? Muchas gracias, Gabriel. Bueno, eh, existe primero un análisis sobre la importancia de la participación ciudadana. Hoy nos tomó por asalto una pandemia que se suma, una pandemia de salud que se suma a otras que yo denominaría también pandemias, como es la pandemia del descuido a los hijos, y que esto genera un problema de conductas desviadas y por consecuencia conductas delictivas. Y eh, también una pandemia de polarización en escenarios políticos que nada favorecen escenarios para construir, o más bien dicho, para reconstruir escenarios de paz y seguridad, y sobre todo bienestar, que todo leonés, guanajuatense y mexicano necesitamos y merecemos. Al iniciar su presidencia al frente del OSL, se inició con el inicio de la nueva década. Y muchos leoneses nos preguntamos, del 2010 al 2020, ¿realmente estamos mejor? ¿Cuál sería su opinión? Bueno, creo que hay cosas favorables. Y aspectos que son grandes retos y desafíos. Los grandes logros es que Guanajuato ha tenido un crecimiento importante en su economía, ha mejorado condiciones de empleo que favorecen posibilidades de ingresos para los guanajuatenses y también cierto es que ha favorecido escenarios de bienestar económico en los últimos 10 años para Guanajuato. En donde vemos ciertos eh, retos, hierros y, y que además se convierten en escenarios futuros para los políticos, pero sobre todo para los ciudadanos. Hoy necesitamos, o más bien de hecho, partimos de un escenario de ciudadanos con mayor apatía, con un asistencialismo producto de una de inestabilidad política que juega con las voluntades de los ciudadanos para comprar su voluntad política, comprar su voto y que eso no construye escenarios de paz. Dos, vemos con tristeza el escenario de incremento de consumo de drogas eh, de cada vez personas de menor edad desde los ocho años en donde de partir de cuarto año de primaria ya vemos en ciertos polígonos de la periferia de León eh, problemáticas serias, severas de adicciones en diferentes tipos de estupe, estupefacientes. También en esos, estos últimos 10 años vemos cada vez jóvenes que incursionan escenarios delictivos. Eso es muy lamentable porque si vemos estadísticas, cada vez jóvenes de menor edad son asesinados por involucramiento en actividades ilícitas como es el narcotráfico. Y cuatro, vemos que por necesidades obvias y porque la mujer se ha convertido en un ente fundamental en escenarios de la familia, están participando en el trabajo y están dejando a los hijos a la deriva en un, sin educación. Y hablo un ejemplo, no conozco todos los ejemplos de los 16 polígonos del estado, del municipio, perdón, pero sí en el estado, como es el caso del polígono de Lomas de Medina. Donde madres de familia tienen que desplazarse a trabajar, que son jefas de familia y que los hijos desde los 9 años abandonan la escuela y son terreno fértil para el crimen organizado. Entonces hay aspectos económicos muy favorables de, de marzo, mediados de marzo hacia atrás, 10 años atrás y vemos escenarios que hoy nos hacen poner un alto en el camino a partir de esta pandemia de salud que nos hace analizar hechos, sucesos, acciones desde cada persona en nuestra individualidad para entender qué hemos dejado de hacer, qué nos toca hacer y qué debemos de hacer mejor para que tengamos una mejor ciudad. No podemos depender todo de la sociedad, de perdón, de la autoridad, sino mucho también eh, de la sociedad. Este sexenio 2018-24 es nuestra gran oportunidad de los ciudadanos, de madres de familia, de padres de familia, de tener una actuación diferente si queremos un, tener escenarios diferentes, si queremos tener una salud y seguridad diferente, obviamente a favor de nuestra forma de vida y de nuestras condiciones de bienestar. Todo esto que me comenta... Y me trae directamente a esta pregunta. Al momento de que usted inició formalmente como presidenta del observatorio, nos comentó lo siguiente, y cito, de la apuesta de todos los ciudadanos de la mano de la autoridad para recuperar la paz. ¿Cómo podemos lograr la cooperación entre los ciudadanos y la autoridad? Eh, estamos exigiendo voluntad política de nuestras autoridades pero también la ciudadanía necesitamos hacer nuestra parte. Yo quiero compartirles que desde casa, de padres, eh, entiendo hoy por qué tuve un hermano con conductas delictivas y eso se gesta en el hogar. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos en casa padres y madres diferentes, los mismos hijos? Y me refiero no que haya diferentes padres y madres, sino que la responsabilidad que papá y mamá tuvieron en mi formación académica del mayor al menor es distinta. Y no podemos descuidar por ningún motivo la conducta diferente, desfavorable en nuestros hijos. Las madres somos el principal sensor para identificar cuando un hijo tiene una conducta desfavorable, diferente a lo que ha vivido. Cuando vemos a una hija con conductas diferentes, la permisividad, la omisión, la falta de responsabilidad y también la ventaja de que nuestros hijos cometan este tipo de delitos, se convierte en complicidad familia con el hijo, que luego cuando lo vemos en la cárcel de menores, decimos, qué bueno está aquí. Yo ya no podía con él. Esa es una frase totalmente desvirtuada porque los hijos son el producto de lo que los papás no fuimos capaces de hacer. Y hoy no podemos desligarnos diciendo que solamente nuestra responsabilidad es darles de comer un techo y un vestido. Nuestra responsabilidad como padres es fomentar valores, es fomentar principios y rescatar una visión de vida. Hecha en, en sentido humanitario, amor al prójimo, amor a sí mismo y un servicio a la sociedad. Esa es la única forma de trascender y creo que hoy como padres, si lo hablo a título personal, creo que no lo hemos entendido y por ello tenemos hoy una sociedad dividida, polarizada, una desarticulación de familia y vemos una desintegración familiar y social. ¿Qué pediría el observatorio a la iglesia para ayudar a esta mejora, para mejorar las condiciones de nuestras comunidades? Bueno, eh, he sido muy in insistente. Eh, para mí, mi admiración, mi cariño y respeto, porque además profeto esta religión. Y además estoy convencidísima que Dios es nuestro eje, que Dios es al que hay que merecerle nuestra gratitud. Y a Dios también debemos de ofrecerle nuestra gran responsabilidad como seres humanos. ¿Qué le pediría yo a la iglesia? Le pediría que nos ayude a sumar esfuerzos en las homilías donde se haga énfasis semana a semana en sus mensajes, en cada uno de los este, eh, diálogos que mandan todos los días porque estoy atenta a ellos donde se diga qué es la responsabilidad de mamá y papá, qué tenemos que hacer por los hijos y que pulule el amor al prójimo. Porque en muchas ocasiones somos candil de la calle y obscuridad en nuestra casa. Lo digo por mí, por como persona, que en ocasiones no entiendo a mis hijos, que en ocasiones no soy sensor de sus emociones, y que eso también lastima. Hoy ningún aspecto en el hogar es tan importante como fomentar el amor, la paz, el bienestar, el respeto, la responsabilidad y el amor al prójimo para desarrollar una mejor sociedad. Y la Iglesia Católica y todas, todas aquellas este, que se dediquen a este aspecto espiritual están obligadas a pedirnos, a, a invitarnos, a conminarnos, a cambiar nuestras conductas como padres de familia, porque de otra manera no vamos a cambiar esta sociedad. Ya perdimos una generación. Hoy jóvenes de, 10, de 14 a 29 años están delinquiendo, están siendo asesinados y están cometiendo altas faltas delictivas y son partes de indicadores. No permitamos estas nuevas generaciones. Salvemos a los niños, a los adolescentes y la iglesia en sus mensajes, en sus discursos, porque es una, es una institución mundial que está de la mano de Dios, que está privilegiada por el Espíritu Santo y por el Hijo de Dios para poder influenciar en cada uno de nuestros hijos esa capacidad de amor, esa capacidad de gratitud y esa capacidad de, capacidad de servicio al bienestar de los demás. Nos decía usted ahorita al inicio de la entrevista, y es cierto que prácticamente al iniciar su gestión al frente del observatorio, ya se sentían las primeras señales de la pandemia del COVID-19. Sí. Y sabemos que actualmente los casos de infectados van en aumento constantemente. ¿En su opinión, qué le han parecido las medidas de prevención que se han tomado para el estado de Guanajuato? Bueno, eh, quiero dar las gracias a nuestra autoridad estatal porque primero que nada aseguró que las condiciones de salud fueran las suficientes y un poco más para atender a cada una de las personas que vivieran aspectos de contagios. Dos, estar midiendo minuto a minuto cada una de las eh, contagios, causas, origen, eh, polígonos, colonia donde se están gestando estos contagios. Eh, hoy eh, estamos invitando al municipio a revalorar estos escenarios económicos, unos que son esenciales para el bienestar, para la reactivación de nuestro estado, porque sabemos que un estado no puede parar. Hay personas que necesaria y obligadamente tienen que salir de sus casas para poder obtener un ingreso y además para ver en el prójimo qué significa que una persona que está produciendo bienes que yo necesito en mi casa que me lo llevan a mi casa eso es un tema de gratitud y eso es un trabajo que está haciendo el estado sin embargo es digno de valorar aspectos como son centros comerciales que por supuesto convencidos estamos en que necesitan reactivación económica porque hoy hay un indicador desfavorable de que probablemente el 30 por ciento ya no puedan reactivar su economía pero también Vemos que en el caso de León en los últimos 10 meses, en los últimos mes, en últimos 31 días, León Guanajuato creció 10 veces más el número de contagiados. Entonces, mm. estás entre el bienestar económico y en el bienestar del y el asegurar la vida. Es una decisión importante, difícil para el estado porque ese es nuestro semáforo quien rige las conductas de los 46 municipios pero también asegurar protocolos de protección. Hoy me llamó muchísimo la atención y agradezco al representante del sector automotriz de México, en donde decía, vamos a garantizar el bienestar y la protección de nuestros empleados al nivel donde se sientan más protegidos en su empresa que en su casa. Eso significa que sus protocolos están perfectamente salvaguardados, identificados y ejecutados. Lo mismo pedimos al municipio en el caso de donde hay lugares donde se presentan escenarios de indigente, de ingente, no indigente, ingente, donde hay grandes masas de personas que tenemos gran necesidad de salir, pero también creo que estamos olvidando personas de la tercera edad. Tenemos que ejecutar acciones, por un lado, al público en general, ¿Cómo van a haber protocolos de protección en estos centros? Que hoy, en estas dos semanas, el Observatorio está invitando al municipio y al Estado a analizar estos fenómenos que ponen en riesgo la irresponsabilidad del ciudadano. Porque unos sí están obligados a salir a sus trabajos, pero otros lo hacen por placer, por necesidad de salir del confinamiento y eso genera un problema. Esos números, esas, esas estadísticas están reflejando un problema de que no estamos cumpliendo. Los ciudadanos, la parte que nos toca. Entonces, volviendo a su pregunta inicial, el Estado está haciendo su tarea, está generando comunicados, está informando día a día cuál es el estatus que guarda el número de contagiados de un día para otro, el número de muertos y el número de pruebas. Pero ¿y el ciudadano qué estamos haciendo en nuestra parte? Creo que ahí eh, estamos olvidando que hay una corresponsabilidad en este diseño de política de salud, autoridades y ciudadanos. Sí, sabemos que la responsabilidad siempre va a venir desde dos partes. Y en sí. este, tocaba a nosotros la parte más importante. Y bien, sí. muchas veces, pues fallamos. Sí, señor. Así es. Además de los decesos, que siempre serán lamentables, sabemos y comentaba usted ahorita que la economía ha sido de las cosas que ha sufrido más durante la contingencia. Ya se rumora, por las calles de León y en algunos pequeños municipios, del cierre de pequeños negocios. Según el observatorio, ¿qué tan graves han sido estos estragos económicos que se están sufriendo por el COVID? Mire, Gabriel, a nivel mundial, expertos, de acuerdo a estudios, a estadísticas claras, contundentes, hablan de que en el mundo perderá 100 millones de empleos. Se habla también de que en México se perderán 12 millones de empleos y, en este año. Y por ende, analizar tan solo uno de varios sectores eh, eh, primordiales para el Estado, esenciales, que es el caso del sector automotriz, que obviamente impacta a León. Si hablamos de este sector, estamos hablando que el sector de automotriz va a tener un problema de despidos de más de 500 mil personas. Sí estamos en una situación grave. El, los diferentes escenarios que hablan del decrecimiento de nuestro país es del 8.5%. Eso es muy grave. 2019, solamente real, crecimos el, el 0.5% y hubo un sector que creció sustancialmente que fue el sector turismo, turismo, construcción, el sector automotriz, son sectores importantes para el estado de Guanajuato. Si nosotros no entendemos dos aspectos, cómo entender y cómo concatenar esfuerzos. Por un lado, cómo entender que hay que reactivar la economía, cómo entender que la gente necesita su empleo, cómo entender que se tiene que generar una actividad económica. La actividad económica es qué producir, cómo producir y para quién producir y quién lo consume. Es muy básico. Si partimos de ese principio, alguno de esos puntos se detiene, evidentemente la, la, la economía municipal, estatal y nacional se colapsa. Entonces, yo, eh, desde el punto de vista del observatorio, ¿qué hemos visto? Guanajuato ha destinado 3.800 millones de pesos para reactivar la economía de diferentes negocios. Sabemos que por lo menos en el sector turismo y de servicios, el 30% en una proyección eh, está programada para no reabrir, pero el Estado está poniendo en nuestras manos esta posibilidad de liquidez. No de sacarnos del buro de crédito, es liquidez para regresar a la actividad económica, de cómo nosotros podemos fomentar el, el, el empleo de las micros, pequeñas, medianas y grandes empresas y eso hay que reconocírselo al Estado. Pero por otro lado, está el escenario de salud. Hoy tenemos dos grandes escenarios, tres, salud, empleo, seguridad. Si el de salud lo tienes resuelto y el de salud, el de seguridad, el, el, el de economía, estás generando un fondeo, estás buscando mecanismos para rescatar esas empresas, necesitas como empresario aprender y aprovechar las crisis. Siempre las crisis deben de ser en un concepto empresarial una oportunidad para crecer, para diversificar, para cambiar. Si no tienes esta cultura de reinventar y de, de buscar, de, de reinvertarte y no morir, entonces eh, esos negocios mueren. Tenemos que salir adelante, tiene que salir ese corazón y ese espíritu y pasión de los mexicanos, de los guanajuatenses, para decir, yo puedo, yo salgo adelante. Si en un momento arranqué mi negocio, ¿por qué no hay un segundo momento? Hay crisis siempre crisis política, hay crisis financiera, hay crisis de terrorismo y de inseguridad, hay crisis de, de salud, pero el mexicano estamos diseñados para enfrentar y salir de esas crisis y aprender de ellas para obtener grandes oportunidades. Entonces, convencida estoy que el mexicano y el guanajuatense y particularmente leonés, es que el trabajo todo lo vence. Y hoy hay que trabajar el doble para que nuestros eh, escenarios de empleo, el bienestar de las familias y el bienestar de las empresas logremos rescatar en menos tiempo estos escenarios tan desfavorables. Es una gran responsabilidad empresarial. Si nos quedamos al margen, entonces no teníamos corazón de empresarios, tenemos corazón de incipientes eh, emprendedores. No, hoy se requieren convencidos empresarios, emprendedores con vocación de innovación que somos capaces de enfrentar crisis y que estamos pensando en el prójimo. Yo en mi negocio no puedo pensar en que va a fracasar. Yo tengo que pensar en que de mí dependen 177 familias y que esas 177 familias tienen que comer, vestir, educarse y estar bien. Y en ese sentido está la política gubernamental de gobierno del estado de Guanajuato y tenemos que aprovecharla y tenemos que ser congruentes entre decir, es que yo quiero hacer algo pero no, no sé cómo hacerlo. Empieza por ti, por tu familia, por el de al lado, por el que tú tienes la responsabilidad y vamos a detonar juntos un estado, una ciudad fuerte, sólida en valores, en principios y en responsabilidad. Y seguro vamos a sacar a Guanajuato adelante en menos de lo que se imaginan los demás estados del país. Muy bueno. Entonces es un llamado a para cerrar filas. Sí, sí. Finalmente, maestra, educación, salud, movilidad, espacios públicos y seguridad. Dejando de la seguridad que siempre va a ser un tema prioritario, ¿en qué rubro se requiere mayor atención para Guanajuato? Bien, yo lo mencioné hace un momento, salud hoy es prioritaria, no es la única. Las pandemias han existido, el ébola, la influenza, ha habido N número de pandemias. Hoy tenemos una pandemia de desempleo en Guanajuato y tenemos un grave problema, la inseguridad. Son tres vertientes que tenemos que caminar. Miren. La inseguridad que tenemos hoy en Guanajuato, nuestra ciudad de León, es el fin último de todo lo que hemos dejado de hacer, autoridades y ciudadanos. No nos gusta. A mí como madre, a mí no me gusta que me digan que me he equivocado con mis hijos. A mí no me gusta. Y creo que a los padres de familia, que, no, pero ¿cómo no? Yo les tengo casa aseguro que tengan la comida calientita, aseguro que tengan lo que necesitan, los traigo bien vestiditos, y los llevo a pasear una vez al año, aunque sea al parque metropolitano. Esa no es una responsabilidad primordial. Hoy es hacer seres humanos con esencia, seres humanos con principios. Si no lo logramos, entonces quien paga es la inseguridad. La inseguridad refleja estadísticas de homicidios estadísticas de robos, crece la prevalencia delictiva y bueno, el ciudadano no queremos ir a denunciar porque me roba mucho tiempo, sí, porque no creo en la autoridad, sí, porque no confío en que vayan, después no me vayan a hacer daño ellos mismos. Es muy cómoda la posición del ciudadano. En estas tres pandemias que hoy tenemos en nuestro país, en nuestro estado y municipio, nos queda claro que lo que hay que hacer es trabajar en estos ejes. ¿Qué le toca a la salud? Está atendido, ¿no? Bueno, no tanto porque la gente no hemos entendido que hay una pandemia. Entra no la trabajo. responsabilidad social. Uh -huh. El tema de empleo, sociedad, las empresas, hay que empujar impulsar para que esto fortalezca no la autoridad y si hablamos de inseguridad a ver yo tengo un hijo de 7 a 14 15 años qué tengo que hacer por ese hijo en ese trayecto de siete años fundamentales que tenga educación acompañamiento oído me escucha y que tenga esa necesidad de ser acompañado si no estamos convencidos, no va a haber nada. ¿Qué le digo entonces? Si seguimos actuando como hasta hoy, culpando a la autoridad, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Si hoy el ciudadano asumimos que estos seis años son privilegiados de participación ciudadana tan solo en hacer lo que nos toca, el rostro de la sociedad va a cambiar. ¿Queremos paz? empecemos en casa queremos seguridad empecemos en casa queremos bienestar empecemos en casa luego en mi calle luego en mi colonia luego en mi ciudad es participación hoy la autoridad está rebasada porque por mucho que ataquen la delincuencia se crece como fenómeno exponencial porque en lo que detienen a unos o matan a unos, la familia sacamos a otros, ¿sí? Lo sacamos como, como, como pan caliente. Y eso es lo que no hemos entendido. Yo he escuchado madres en las cárceles de menores que me dicen, ¡ay, qué bueno que está aquí! Porque yo, sinceramente, ya no lo aguantaba. Oye, él es el reflejo de, de tu vida, de la vida de tu esposo y del entorno que tú le diste. ¿A quién culpas? Y aquí entramos, entonces, en un proceso transversal. Entra el gobierno y todas las organizaciones y padres de familia. Este eje, si no entiende, si no asume, si no se compromete, el nivel de delincuencia va a crecer, el número de muertos va a crecer. Y entonces va a seguir el reclamo, estallidos sociales, injustificados, delincuencia social injustificada. ¿Por qué? Porque queremos culpar al gobierno de todo. Sí, se han equivocado, pero si yo soy una buena persona y yo educo a mis hijos en valores, en educación, primordialmente, yo recuerdo, tenía una compañera en la universidad que le decía, un alumno, un compañero, bulliaba a otra compañera. Y dice, mamá, es que Pedro nos está criticando siempre que porque traíamos los vestiditos parchados en primaria. Le dice, sí, hija, pero tus parches estaban bien pegados, bien planchados, estabas bien comida, te llevaba y te recogía a la escuela. Hacíamos la tarea juntos, hacíamos deporte juntos, salíamos a correr todos los días al parque cercano a casa. Y hoy eres una profesionista. ¿Por qué te afecta que Pedro, tu amigo, te diga? que andabas con los vestidos parchados, sí andabas, o sea, perdemos la esencia, el valor es hoy económico y no un valor cívico, un valor espiritual, de corazón, y eso es lo que creo que la iglesia nos puede ayudar a decir cada domingo, no olviden, tienes una responsabilidad, el amor al prójimo es el segundo de nuestros, de nuestros mandamientos, pero como padre tienes doble, doble responsabilidad. Amar al prójimo y hacer el bien por tu hijo. Y ese es un principio básico. Y creo que siendo así y los padres asumiéndolo, sin duda tendremos una, genera una generación distinta a la que ya perdimos de 14 a 29 años. Ahora sí que nos corresponde como ciudadanos comenzar a preguntarnos qué podemos hacer nosotros para que el gobierno nos resuelva o las autoridades nos resuelvan cualquier situación que se presente. Maestra, no puede. El no. gobierno solo no puede. Uh -huh. Y hoy menos que nunca. Dividido y polarizado, menos. Uh -huh. Hoy toca ser vigilantes, congruentes, para hacer la parte que nos toca. Con la mano en el corazón. Sirviendo al de al lado. A mi hijo, a mi vecino, al de enfrente, para ser un mejor ser humano y lograr transformar la paz y el bienestar que tanto buscamos todos los leoneses, guanajuatenses y mexicanos. Esperemos que se logre. Ojalá, confíe en sí. Dios en que así sea. Creo en los milagros y en que Dios va a tocar corazones y mm -hmm. esta pandemia tiene que dejarnos la mejor parte. Tenemos que unirnos, sí. el bien sin tener colores de por medio. Aquí la política no entra. En el corazón la política no entra. Exactamente. Le agradezco muchísimo el tiempo que nos, que nos prestó. Un placer verlo. Esperemos Un abrazo a mi queridísimo arzobispo que ha hecho una gran labor a nuestro Estado. Lo bendiga a Dios lo bendiga, y le dé la mejor de las oportunidades de vida para que trascienden cada uno de nosotros que lo necesitamos. Y de nuestros párrocos, porque si toca a Dios nuestro corazón... Ellos también van a ser una voz importantísima. Y a padres de familia, no olvidar el segundo mandamiento, amor al prójimo y a los hijos. Esa es nuestra responsabilidad. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Muchas gracias, maestra. <risa> Un abrazo. No